Uno tras otro, Tini Esto Es Él está viendo cómo se cumplen todos sus sueños. El último, lanzar al mercado su propia firma de ropa. Un proyecto de lo más emocionante, tanto para ella como para los fans del artista, que acudieron en masa a la presentación en Madrid de la colección Tini by Martina Esto Es Él. Bueno Tini, qué emoción, qué nervios que por fin presentas tu línea de ropa. Sí, es, estoy toda, toda, toda vestida, justo, justo te estoy tengo puesto lo que está acá enfrente que tengo, la remera de Olga, que es de mi logo, mi logo de mi marca, que mejor la puedo mostrar acá. Olga es la perrita. Olga es mi perra y es el logo de mi marca, la elegí como Y este saco es mi saco preferido de la línea de ropa que me lo puse justamente por eso. Es increíble. Y sabes que me contaron que el primer día se habían agotado ya todas las remeritas. ¿Qué me dices? Iba caminando por la calle de España y veía a las con, con, con todas con las remeras de Olga. mira bueno. Esta es la locura que mueve Tini detrás siempre. Que hay gente que está esperando de, desde muy, muy, muy temprano acá para, para poder hoy ganarse la firma. Así que estoy feliz de estar presentando mi línea de ropa en España. ¿Tú has participado en el diseño de todas estas prendas? En todo, en todo. Estuve en cada detalle. Bueno, siempre, como ustedes saben, siempre me gustó estar relacionada con la moda, porque me, me fascina, me encanta, me apasiona realmente. Y, y bueno, cuando fui a proponer la idea de, de hacer mi propia línea de ropa a la gente de Disney, le encantó y arrancamos con esto, pero sí estuve en cada detalle. Me hizo... Crecí, crecí muchísimo y aprendí muchísimas cosas que antes no sabía. Imagínate, diseñando, bueno, en todo el proceso lo que es armar una marca de ropa. ¿Ropa, por ejemplo? Mira, aquí... Claro, unos jeans no podían faltar en una colección para gente, para gente joven. Estas son las más. ¿Qué ropa te gusta ponerte a ti en el día a día, Tini? Ropa cómoda. Ropa súper cómoda, como jeans y remera y algo bajito. Si tengo una ocasión especial me pongo... Unos taquitos para estar un poquito más formal, pero soy bastante relajada. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.